muy buenos días máquinas del enduro creo que ha llegado el momento de quitar este guardabarros que ya ha llevado mucho mucha tralla bajando las sendas del enduro como podéis comprobar eh, ya le da un toque más feo a mi, a mi preciosa bicicleta y bueno ha llegado su momento deciros también que este guardabarros no es comprado es hecho por mí eh, como podéis comprobar eh, queda muy bonito eh, lo podéis hacer vosotros mismos y es un diseño eh, muy peculiar. También deciros que si este vídeo es muy apoyado, con likes y compartiendo, seguiré subiendo vídeos relacionados con el mountain bike, con los tutoriales y vídeos que os van a gustar y que os van a servir para, para mantener vuestra bicicleta a punto, eh, bonita y que la gente os tenga un poquito de envidia, por así decirlo. Bueno, comunidad, como podéis ver, este guardabarro está roto, está sucio y la verdad es que la de su aspecto no es nada favorable a la, a la hora de, de verlo entonces con este vídeo os voy a enseñar cómo crear vuestros propios guardabarros y no gastarnos un dinero que el que se lo quiera gastar se lo puede gastar pero yo soy de las personas que me gusta a las que le gusta hacer las cosas y a ver evidentemente si no puedo hacerla pues lo tendré que comprar pero bueno teniendo el material y todo lo necesario se puede hacer como vais a poder comprobar en este vídeo no se necesita eh, máquinas especializadas para hacer estos tipos de, de guardabarros y lo único que necesitamos es cinta de doble cara, unas tijeras, una cartulina las plantillas, las pegatinas que queráis eh, incluir en el guardabarros y un, una máquina que es para hacer los ojales de los cinturones ¿vale? Que ahora al final del vídeo eh, podréis ver para que se utiliza. Bueno, dejamos aquí la plantilla y las pegatinas. Y ahora vamos a, vamos a elegir un, un modelo de plantilla. Como podéis ver, tengo varios. Est estos dos que veis aquí, es uno delantero y el otro trasero. Y los otros dos sí que son solo para ruedas delanteras. vale eh, Como podéis ver, el... Eh, son plantillas hechas por mí hay algunas que están hechas por mí modificadas <coughs> estas las he sacado del, del guardabarros del Smukinuki nuki vale más que las he hecho un poco más grandes porque según qué tipo de horquillas llevemos o necesitarás un, un guardabarros más grande o uno más pequeño entonces yo creo que vamos a elegir este modelo este o este uno de los dos no sé cuál, pero creo que va a ser mejor el otro modelo. Porque este es lo mismo, lo que pasa que el otro lleva pues, la, las, los, las marcas y todo, mejor marcadas, ¿no? Entonces lo que haremos es, cogemos la cinta de doble cara y las tijeras y empezamos a recortar trocitos a trocitos, ¿Vale? Y tenemos que ir eh, colocándolos en, en lo que es el borde de todo el perímetro del guardabarro. ¿Para qué? Bueno, pues para cuando eh, hagamos todo, o sea, rellenemos todo el perímetro y pongamos un, unas pocas por el medio, de también por el centro del guardabarro. Lo que se hará es ponerlo para poder pegarlo en la plantilla. como podéis comprobar voy recortando poco a poco trocitos pequeños y se van poniendo en el perímetro voy a ponerlo a cámara rápida para ir, que no se haga el vídeo muy largo Una vez que tenemos todas las pegadinas colocadas, eh, que tenemos toda la cinta de doble cara colocada en todo el perímetro de la plantilla, vale, nos, nos ponemos a, a ir quitando lo que es el protector de la otra cara para después eh, acoplarlo a, a la plantilla y así eh, poder recortar lo que sería nuestro guardabarro. Una vez que tenemos toda la cinta descubierta, la cinta de doble cara, eh, cogemos la, la cartulina, una cartulina plastificada, ¿vale? La podéis encontrar en cualquier papelería y de distintos colores. Las hay más flexibles y más rígidas. Intentad buscar una que tenga un, una dureza intermedia. Entonces colocamos lo que es la, el folio, ¿vale? Como estáis viendo en la imagen, se, se coloca y se pega y ahora vamos a proceder con las tijeras a ir recortando todo lo que es el contorno del folio y así nos quedará la plantilla eh, también recortada es como una clonación vale para que lo entendáis entonces cogemos unas tijeras y empezamos a cortar eh, también deciros que si sois menores eh, siempre hacerlo con, con un adulto a vuestro lado, ¿vale? Para que no, no os lastiméis con las tijeras. A la hora de recortar hay que ir despacio y con unas tijeras buenas, ¿vale? No cogáis unas tijeras malas porque si no lo que es el borde, del corte, os va a quedar un poco chapucero. O que cuanto mejor sean las tijeras, mejor será el corte y mejor será su acabado. Tened en cuenta que es un es una manualidad un poco eh, lenta porque hay que ir poquito a poco recortando. No os apresuréis en ir rápido porque un, un movimiento en falso, el, lo que es el, la plantilla, al final puede quedar fatal. Como podéis ver aquí ya estoy acabando. Estoy terminando de recortar. Y ya pasaremos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es, es coger esta herramienta, ¿vale? Que es para hacer los agujeros a los cinturones. Y con esta eh, herramienta vamos a... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero vamos a hacerle... Eh, como podéis ver, hay unas pequeñas marcas en el guardabarros. Eh, que con ella lo que vamos a hacer es hacer los, los agujeros... En lugar de estar haciéndolo con un cúter, porque con el cúter nos van a quedar cuadrados los agujeros, y con esto lo que, va, lo que va a hacer es quedarnos redondo. Luego, sí, habrá que terminar las rebabas que van a quedar o con un soldador de estaño que habrá que enchufarlo para que se caliente. Como es cartulina, al pasarle el soldador va a dejar lo que es la, los, los orificios mejor acabados. Entonces, aquí busco el grosor, de, el grosor más grande. Puesto que me, me, lo que busco es eh, se haga el agujero más grande posible siempre que no se salga de, de, de los dibujos. Y como veis lo coloco en el borde y aprieto. Y entonces se hace un agujero. Pues así hasta, hasta terminar con todos. Deciros también que los, los dos agujeros que hay en el centro... Vale, con esta máquina no se puede hacer, entonces con el soldador lo que haremos será hacer los dos agujeros centrales, ¿vale? Como podéis apreciar, eh, quedan los dos agujeros centrales que con, ese, con esa máquina no se puede hacer. Entonces con un soldador o con un cúter se pueden hacer. Con el cúter la única pega es que se van, se van a quedar cuadrados porque es muy difícil hacer la curva o, o que seas muy bueno y puedas hacer la curva. Ahora vamos a colocar las pegatinas. Como podéis comprobar, el resultado de, de cómo ha quedado el guardabarros es brutal. Y ahora puedo decir que tengo un guardabarros nuevo. Ahora lo que tocaría sería añadirle unas pegatinas. Las pegatinas siempre podéis añadir las que más os gusten. Yo en mi caso eh, voy a añadir esta del juego de Winters, vale, Es un, un juegazo y es una pegatina del lobo que es también guapísima. Como podéis comprobar, se limpia siempre la zona para que no tenga polvillo. Y intentamos centrar la pegatina lo más centrada posible en el guardabarros. Apretamos bien para que se adhiera bien. Y como podéis ver, está brutal. Brutal. Y ahora, como no, vamos a añadir nuestra pegatina del canal, nuestra pegatina personalizada y que le va a dar un toque muy guapo también al, al guatabarros. y ya vosotros podéis eh, hacer la que queráis espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo nacidos para el enduro